Vida algunas veces se gana, otras veces se aprende. Los giros equivocados son parte de todo gran viaje. Aprende del pasado, vive el presente y trabaja para el futuro. No midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero. Cuando eres un buen observador, todo el mundo es tu maestro. Un hombre inteligente jamás irritaría si tuviese delante siempre un espejo y se viera cuando discute. Si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. Recuerda que las arrugas son hereditarias o a la inversa. Los padres las reciben de los hijos. No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos, cuando hay pobreza en el corazón. Los hombres sensatos se adaptan al mundo, los insensatos lo cambian. Un buen día te da felicidad, un mal día te da experiencia. El orgullo es el único veneno que te puede intoxicar si no te lo tragas. Experiencia es lo que conseguimos cuando no leemos las instrucciones. Habla de tal manera que otros amen escucharte. Escucha de tal manera que otros amen hablarte. Pedir perdón es de inteligentes. Perdonar es de nobles. Y perdonarse es de sabios. Lo malo de aprender con la experiencia es que nunca nos graduamos. El mayor defecto de los defectos es no darse cuenta de ninguno de ellos. No importa cómo caes, sino cómo te levantas. No importa el fracaso, sino volverlo a intentar. No importa cuán largo sea el camino, sino lo que está al final. No importa el sudor que cueste, si lo que quieres lograr. A menudo se encuentra el destino en el camino que se toma para evitarlo. La gente le llama sabiduría a lo que saben e ignorancia a lo que los demás saben. El dinero esclaviza a quienes no lo tienen. Si sigues hablando de lo que hiciste ayer, es que no has hecho gran cosa hoy. Las palabras de un hombre ebrio son los pensamientos de un hombre sobrio. No temas a la competencia, teme a tu propia incompetencia. Una persona pobre no es la que tiene un centavo, sino la que no tiene un sueño. Hay dos días de la semana por los que no debemos de preocuparnos. Ayer y mañana, el único día valioso es hoy. Maduramos con los daños, no con los años. Si te odian sin ninguna razón, dales alguna para hacerlo. El mejor aliado de la mujer ha sido y será siempre la imaginación del hombre. Cuando el sabio señala la luna, el tonto se fija en el dedo. Si no te gusta lo que recibes, revisa lo que estás dando. El futuro empieza hoy, no mañana. El día de hoy es el mañana de ayer y el ayer del mañana. No te lamentes por envejecer. Es un privilegio negado a muchos. Los aeropuertos ven más besos sinceros que las bodas, y los muros de los hospitales han escuchado más oraciones sinceras que las iglesias. El camino no es largo cuando amas a quien vas a visitar. Encuentra lo que amas y deja que te mate. El mejor profeta del futuro es el pasado. Cuando no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede. A veces la vida te va a pegar en la cabeza con un ladrillo, pero no pierdas la fe. La verdadera amistad es como la fosforescencia. Resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender. Cada día sabemos más y entendemos menos. Si quieres conocer el pasado, mira tu presente que es el resultado. Si quieres conocer tu futuro, mira tu presente que es la causa. Enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado, eso es cosa de sabios. Un error no se convierte en equivocación, hasta que nos negamos a corregirlo. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. Si sabes por qué te enamoras, no estás enamorado. La experiencia es algo que no se consigue hasta justo después de necesitarla. Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Para dormir me cuento mis defectos. Los libros tienen su orgullo, cuando se prestan no vuelven nunca. La mejor manera de apreciar tu trabajo es imaginándote sin uno. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Puedes ser invencible si nunca emprendes combate, de cuyo regreso no estás seguro, y solo cuando sepas que está en tu mano la victoria. Defiende tu derecho a pensar, porque pensar incluso de manera errónea es mejor que no pensar. Si te sientes solo cuando estás solo, estás mal acompañado. Los ganadores nunca abandonan y los que abandonan nunca ganan. Son dos los guerreros más poderosos, la paciencia y el tiempo. Cuanto más tiempo pase sin que actúes, más dinero estás dejando de ganar. Llegará un día que nuestros recuerdos serán nuestra riqueza. No importa lo despacio que vayas, siempre y cuando no te detengas. Nunca cuentes tus problemas a los demás. Al 20% no le interesa y el 80% se alegra de ellos. Dice un dicho que la abundancia te hizo pobre. Piensa por qué. El hombre es un animal curioso, se acuesta cuando no está cansado y se levanta cuando lo está. Si pudiese borrar todos los errores de mi pasado, estaría borrando toda la sabiduría de mi presente. El pesimista es ese que se queja del ruido cuando una oportunidad toca a su puerta. Un tropezón puede prevenir una caída. Hoy es el mañana que tanto te preocupaba ayer. Y después de todo, habrá valido la pena. Conocer a los demás es sabiduría. Conocerse uno mismo es iluminación. Dios te da la gente que necesitas, no la gente que quieres. Tanto es así que estas personas te ayudarán, te lastimarán, te dejarán, te amarán y te convertirán en la persona que necesitas ser. Ningún viento es favorable a quien no sabe a dónde va. Elige un trabajo que te guste. Y nunca tendrás que volver a trabajar en tu vida. El olvido es la única venganza y el único perdón. Trata que el pasado no rine tu presente. La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Hay que dejar la vanidad a los que no tienen otra cosa que exhibir. Nunca se es demasiado viejo para fijarse otras metas o para soñar otros sueños. Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. Por cada minuto que estás enojado, pierdes 60 segundos de felicidad. Quien no vive como piensa, acaba pensando como vive. Ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos. La mayoría pedimos consejos, cuando sabemos las respuestas, pero en el fondo queremos que nos den otra. Un hombre feliz es aquel que siendo rey o campesino, encuentra paz en su hogar. La cura para todo es siempre agua salada, el sudor, las lágrimas o el mar. Hay un tiempo de partir, cuando no hay algún lugar cierto donde ir. El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, tendrás éxito. Queda prohibido no convertir en realidad tus sueños. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería mucho menos si le faltara una gota. Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. El futuro depende de lo que hagamos ahora en el presente. El azar no existe. Dios no juega los dados. Preocuparse es estúpido, es como andar con paraguas a la espera de que llueva. El futuro para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. El que no tiene paciencia ante las pequeñas dificultades de la vida, fracasa ante los grandes problemas. La imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad la mitad del remedio, y la paciencia es el comienzo de la cura. Aquellos que creen que pueden mover montañas lo hacen. Aquellos que creen que no pueden, no pueden. La creencia activa es el poder de hacerlo. Aprende de los errores ajenos no vivirás lo suficiente como para cometerlos todos. Lo importante no es ser mejor que otros, sino ser mejor que nosotros mismos ayer. La envidia es una declaración de inferioridad. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás muchos disgustos. No dejes que muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. Recuerda que tu tiempo es limitado. No lo malgastes viviendo la vida de otros. La mayoría de los hombres persigue el placer con tal apresuramiento que en su prisa le pasan de largo. En el amor lo de menos son los insultos, lo grave es cuando empiezan los bostezos. El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. Es un mal soldado el que no aspira a ser general. Sin fe, se puede perder un juego, cuando ya casi está ganado. El hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos. No encuentres la falta, encuentra el remedio. Yo hago lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera. Si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la escuche. Vivir sin amigos es morir sin testigos. Una espina de experiencia vale más que un bosque de advertencias. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Dominar a otros es ser fuerte, dominarse uno mismo es ser poderoso. Dime lo que comes y te diré quién eres. Si puedes encontrar un camino sin obstáculos, es probable que no lleve a ninguna parte. De todos los animales, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. Ellos se ríen de mí por ser diferente. Yo me río de todos porque son iguales. No mido el éxito de un hombre por la altura que es capaz de subir, sino por lo alto que rebota cuando toca el fondo. Si queremos ser gente de esperanza, tenemos que ser esperanza para otros. Leer tal vez no te haga más inteligente, pero te hará menos ignorante. Cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, el mundo conocerá la paz. La pena del ayer y el miedo al mañana son los dos ladrones que nos roban el hoy. La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Los problemas son tan cobardes que nunca vienen solos. Es cuando nos olvidamos de nosotros, cuando hacemos cosas que merecen ser recordadas. Definición infantil de la impaciencia. Esperar con prisa. Si hay millones de razones para sonreír, no busques una para llorar. Llenarse de ira es como agarrar un carbón ardiente con la intención de arrojárselo a alguien. Somos nosotros los que nos quemamos. El que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos. El victorioso tiene muchos amigos, el vencido buenos amigos. El tigre y el león pueden ser los más fuertes, pero el lobo no trabaja para el circo. Todos queremos obtener felicidad sin dolor, pero no se puede tener un arco iris sin un poco de lluvia. Cuando dejen de criticarte, revísate. Puede que lo que estés haciendo haya dejado de tener importancia. Las mujeres que quieren ser iguales que los hombres no lo saben, pero aspiran a muy poco. Detrás de los mayores errores siempre está el orgullo. Felices los que nada esperan de los demás, porque nunca serán defraudados. Cuando encuentres a la persona perfecta, darás las gracias por todas aquellas que salieron de tu vida. Lo que eres hoy es el resultado de tus decisiones en el pasado. Conócete, acéptate y supérate. Huyas donde huyas, tus problemas se meten en tu maleta y te siguen a cualquier parte. Más que por la fuerza, nos dominan con el engaño. Haz algo en lugar de matar el tiempo, porque es el tiempo el que te está matando a ti. La vida es demasiado corta para preocuparse por cosas insignificantes. No te preocupes por el fracaso. Preocúpate por las oportunidades perdidas por el miedo a fracasar. Mamita linda, hoy en tu día quiero. Lo que quieres es un celebratón con todo, porque trae equipos hasta con Pides una aventura, vive cada día como si fuera el último. No se puede cambiar el pasado, pero sí se puede cambiar el futuro. Si quieres algo que nunca has tenido, debes estar dispuesto a hacer algo que nunca has hecho. Nunca te rindas en tus sueños, siempre hay una manera de hacerlos realidad. Aprende de tus errores, pero no te detengas en ellos. Recuerda que la vida es como una montaña rusa y tienes que saber disfrutar el viaje. La felicidad no es algo que se logra, sino algo que se experimenta. El tiempo es un recurso limitado. Úsalo sabiamente. Si quieres tener éxito, debes estar dispuesto a trabajar duro. La felicidad no es tener lo que quieres, sino querer lo que tienes. No dejes que el miedo te detenga. Hazlo a pesar del miedo. Las cosas más importantes en la vida no son cosas. La vida es una oportunidad. Aprovechala. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. No busques la felicidad en cosas externas. Están dentro de ti. La vida es corta. No pierdas tiempo en cosas que no te hacen feliz. Siempre hay una razón para ser agradecido. La paciencia es una virtud, pero también requiere acción. No hay atajos en la vida. El éxito requiere trabajo duro. La honestidad es la base de toda relación saludable. El amor es lo que nos hace humanos. El perdón es liberador, tanto para el que lo da, como para el que lo recibe. La verdadera riqueza se encuentra en las relaciones significativas. La envidia y los celos son una pérdida de tiempo y energía. No te rindas. La perseverancia es la clave del éxito. La vida es un regalo. Valórala. La mente es poderosa. Utilízala sabiamente. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. La empatía es la clave de la compasión. El éxito no es medido por la cantidad de dinero que tienes, sino por la calidad de vida que llevas. No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. En todos los problemas siempre habrá personas que deseen apoyarte. La vida es un juego y tienes que saber aprenderlo a jugar bien. No hay nada más importante que tu salud física y mental. La vida es una lección constante y nunca se deja de aprender. Sé el cambio que quieres ver en el mundo La felicidad no es algo hecho Viene de tus propias acciones La vida es corta Sonríe mientras tengas dientes La vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no importan La vida es como montar en bicicleta Para mantener el equilibrio debes seguir moviéndote el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. No te preocupes por el fracaso. Debes de preocuparte por las oportunidades que pierdes, al no intentarlo. Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a una persona o a una cosa. La vida es como un teatro. No importa cuánto dure, sino cómo se representa. La felicidad no es algo que se pospone para el futuro, es algo que se diseña para el presente. La vida es un juego y tienes que saber jugar bien tus cartas. La vida es como un espejo, te devuelve lo que das. La vida es demasiado corta para estar enojado todo el tiempo, Deja ir el resentimiento y encuentra la paz. La vida también es un constante aprendizaje. Nunca dejes de crecer. No pierdas el tiempo pensando en el pasado. Enfócate en el presente y construye un futuro mejor. La vida es como un libro. Si no viajas a través de sus páginas, nunca sabrás lo que sucederá después. La felicidad es una elección, no una condición. La vida no es cuestión de tener buenas cartas, sino de jugar bien las que tienes. La vida es como una cámara. Enfoca lo más importante y captura los buenos momentos. No importa cuántas veces te equivocas o cuántos fracasos tengas, Nunca pierdas la esperanza y sigue adelante. No puedes tener un mañana mejor si estás pensando en el ayer todo el tiempo. La felicidad no es algo hecho. Viene de tus propias acciones. No se trata de esperar que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Nunca permitas que el miedo te impida hacer lo que sabes que debes hacer. No se trata de cuánto tiempo vivas, sino de cómo lo vives. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. La vida es un regalo y tienes que saber disfrutarlo mientras dure. La felicidad no es algo que pospones para el futuro, es algo que diseñas para tu presente. Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido. El mayor descubrimiento de esta generación es que un ser humano puede cambiar su vida cambiando su actitud. El mayor descubrimiento de una generación es que un ser humano puede cambiar su vida cambiando su actitud. La mejor manera de predecir tu futuro es crearlo. Siempre hay algo que puedes hacer. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. La felicidad no es tener lo que quieres, es querer lo que tienes. No te preocupes por los fracasos. Preocúpate por todas las oportunidades que perdiste cuando ni siquiera lo intentaste. La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Nunca subestimes el poder de tus acciones. Con un pequeño gesto puedes cambiar la vida de una persona. Cada fracaso es una oportunidad para empezar de nuevo con más experiencia. La felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. La felicidad no es algo hecho. Tiene que venir de tus propias acciones. No es la fuerza bruta lo que cuenta, sino la fuerza de voluntad. La verdad siempre prevalecerá, incluso cuando todos parecen ir en su contra. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La gratitud es la memoria del corazón. El miedo no es real, es una creación de la mente que te impide avanzar. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Aprende de ayer, vive para hoy, espera para mañana. Lo importante es no dejar de cuestionar. La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. La sabiduría es saber qué hacer, la habilidad es saber cómo hacerlo, la virtud es hacerlo. El verdadero éxito no es lo que tienes, sino lo que eres. Lo que no te mata te hace más fuerte. La risa es una fuerza poderosa, te cura, te une y te hace más fuerte. La perseverancia es la clave del éxito y el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje de seguir adelante. No hay camino hacia la felicidad. La felicidad es tu camino. La vida es una aventura atrevida o nada en absoluto. El cambio es la ley de la vida y aquellos que solo miran el pasado o el presente están seguros de perder el futuro. Soy Galeano y te quiero decir que tú no lo malgastes viviendo la vida de otros, recuerda que está en ti cambiar tu destino y ser feliz.